Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog Les he hablado, hemos hecho varios vídeos sobre el caso Pagore Hoy quisiera tocar un nuevo aspecto Un nuevo aspecto que es la relación del caso Pagore con el inconsciente Para que ustedes entiendan, ¿qué es eso del inconsciente? Porque a veces hablamos del inconsciente pero podemos no tener una idea muy clara de lo que es la pregunta que hago al principio sería esta. ¿Esta señora se daba cuenta, era consciente de por qué hacía todo lo que hacía? Rotundamente les digo que no. Era dominada casi al 100% por su inconsciente. Si ustedes le hubieran preguntado yo a esta señora, oiga, ¿y usted por qué hace esto? ¿Por qué lleva tantos años? ¿Por qué esto le ocurrió a su marido cuando era joven, treinta y pocos años? ¿Por qué hace usted todo esto? Lo hubiera, lo hubiera dicho de una forma basándose en su consciente le habría dicho, bueno, es mi marido, tengo que cuidarle no lo voy a dejar tirado eso hubiera sido más o menos su respuesta pero esta persona no conocía no sabía los motivos verdaderamente eh, el torbellino que había en su inconsciente porque era un auténtico torbellino una fuerza brutal para llevar a cabo todo esto esas motivaciones inconscientes podríamos resumirlas en varias, por ejemplo, una la motivación sadomasoquista dos, la motivación amorosa tres, la motivación narcisista y omnipotente esas serían las fundamentales esta señora, fíjense que yo les he dicho en vídeos anteriores que este hombre, sí Tenía un problema, es verdad que tenía un problema, pero es que esta mujer necesitaba reducir a su marido a la nada, convertirlo en un objeto de ella misma de todas estas motivaciones, de manera, de manera que las posibilidades que su marido tenía después de ocurrirle lo que le ocurrió, eh, habían quedado completamente anuladas no es una mujer que hubiera promocionado, estimulado ayudado a que su marido se convirtiera con ciertas limitaciones con ciertas carencias en una persona útil en una persona que incluso podía haber hecho trabajo en una persona que podía haber tenido una vida relativamente normal, no, todo lo contrario convirtió a su marido en un inútil total ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hacer esto y no lo otro? ¿qué motivaciones? ¿qué había dentro de esta persona que le empujaba de una forma vehemente a convertir a ese objeto objeto marido en totalmente un objeto? A quitarle toda su identidad, a quitarle toda su subjetividad, a quitar, a anular toda su personalidad. Evidentemente, para que esto suceda, no solamente hace falta que esta mujer haga lo que hizo, también hace falta que el objeto, en este caso su marido, sea de una determinada manera. Esto lo digo claramente para que no crean ustedes que yo ignoro que hay un objeto ahí con realidad propia, con vida propia, con con personalidad propia, con realidad física y psíquica propia, y este objeto también eh, no hizo otra cosa, podía haberse revelado contra eso, podía haber dicho, eh, alto, esto no quiero que lo hagas, esto, esto no, no, sí, en esto te voy a necesitar, pero en esto no te necesito y por tanto lo voy a hacer yo, no hizo esto, por tanto hay una relación, hay una relación entre ella y su marido, entre el sujeto y el objeto, que hace posible que esto se dé. Se necesita también ese tipo de relación. Pero no voy a entrar, no voy a entrar porque no conozco al marido lo suficiente como para poder hablarle de, de cómo es. Pero sí que se dejó hacer todo esto. Sí sé que él mismo también se convirtió en todo esto. Entonces, esta mujer era dominada por estas motivaciones inconscientes. Una motivación era que necesitaba? sacrificarse cumplir un ideal de sacrificio de dolor, de, de, de entrega monumental y al mismo tiempo necesitaba reducir al otro o sea, por una parte tenemos el masoquismo que es ese ideal que le lleva a ese sufrimiento ese ideal masoquista y por otra parte el salimos es decir, reducir al otro a la nada ¿por qué? porque ella necesita no sentirse castrada Necesita sentir su arrogancia, su narcisismo, su omnipotencia, su autosuficiencia y vivirla de una forma radical. Yo soy aquí la que lo hago todo, la que lo pueda todo, la que lo lleva todo adelante. Yo y nada más que yo. Ahí tenemos el sadomasoquismo. El amor. El amor conscientemente era un amor patológico, es decir, era un amor de sacrificarse completamente por el otro porque ella necesitaba ese amor porque ella no había tenido tampoco una vida amorosa no había tenido una historia amorosa y por tanto necesitaba sentir también que ella era buena que podía ser generosa que podía ser entregada que podía sacrificarse y todo eso ella estaba envuelto en el amor pero ese amor era real, ahí había un amor, pero un amor a enfermizo. ¿Por qué? Porque un amor verdadero no hace eso ni con el objeto ni con ella misma. El amor verdadero es liberador, tanto de uno mismo como del otro. Por tanto, tengan en cuenta esto, cualquier amor que ustedes tengan y les esclaviza al otro y el otro se esclaviza a usted, no es un amor auténtico. Eso Ténganlo en cuenta. Ustedes lo pueden recubrir de todo lo que quieran, de generosidad, y que sacrificado o sacrificada soy, qué bueno soy o qué buena soy, qué maravilloso, y sentir ahí dentro como que ustedes son el no va más, el non plus ultra, y que son la bondad pura. Pues no, está muy equivocado. Están dominados o dominadas por un amor enfermizo, patológico, sadomasoquista, y puede tener. Y ojo a esto, un componente religioso muy fuerte, ¿por qué? Porque ustedes han entendido lo religioso de una forma errónea, errónea. Lo religioso no tiene por qué ser el sufrimiento, no. El sufrimiento no es religioso, no. Una cosa es que una persona, porque de verdad ha madurado, y tiene un amor auténtico y consciente y claro a los demás eso implica eh, un estilo de vida un estilo de vida generoso, entregado, bueno, comunicativo, acogedor sí, eso sí, pero no masoquista, ni sádico ni sádico algunos dicen, pero es que Jesucristo sufrió mucho usted está equivocado Jesucristo no fue a la cruz porque deseara sufrir porque quisiera sufrir porque tenía un, un ideal masoquista, sadomasoquista no, Jesucristo fue a la cruz por fidelidad a un proyecto ojo hay gente que puede morir y, y gente que ha muerto yo conozco algún caso de aquí de la guerra civil española personas que fueron generosas hasta dar la vida por los otros pero la dieron libre y conscientemente entonces ese Jesús no murió por tener una personal murió por fidelidad al Padre pero hay en todo eso un amor pueden haber situaciones en la vida que uno le lleve a dar la vida por los otros y han habido muchas situaciones y las hay diariamente y tiene que ser un amor lúcido claro donde uno no quede esclavo de su propio inconsciente entonces no tenemos que proyectar en la vida una religión patológica Muchas veces la religión está patologizada, pero con mucha frecuencia está patologizada, porque creemos que la religión es salomasoquismo culpa. No, la religión no es eso. Esos son un Dios cabreado, porque muchas veces hemos, tenemos aquí en la mente un Dios cabreado, que está ahí como si dijera tienes que hacer esto y lo otro, tienes que tal, cual, cual, y si no lo haces culpable, culpable, culpable, culpable pero ¿qué Dios es ese? eso es una caricatura nuestra no tiene nada que ver si tú lees los textos evangélicos ese Dios no existe en esos textos no hay ningún lugar donde Dios, donde ese Dios esté ahí el Dios de Jesucristo es un Dios amoroso, generoso, misericordioso por así decirlo, si queremos decirlo, realista, que da sentido a la vida, alegre, cordial, que lleva la felicidad sobre todo. ¿eh? Entonces, esta mujer necesitaba todas esas fuerzas que había en su inconsciente, aparecían como, como leones furiosos, como leonas furiosas, se apoderaban de ella y la llevaban a tener una forma de relación que, complementada con la forma de ser de ese hombre, hacían que la relación fuera completamente patológica. Porque, como digo, el amor verdadero no es claviza, no es sadomasoquista, no es narcisista en el sentido patológico de la palabra, no es omnipotente, no es autosuficiente, el amor verdadero libera, crea libertad para uno y para el otro. Por tanto, cuando ustedes quieran someter a análisis, a una crítica serena y tranquila, a criterios, su forma de estar en la vida, piensen que su forma de actuar no libera, no es liberadora no crea en el otro, en su ambiente, en, en la sociedad, en usted mismo, no crea armonía, sentirse cada vez más libre, sentirse cada vez al mismo tiempo más, más responsable, que sabemos responder a los problemas nuestros y a los del mundo, no crea felicidad, no crea alegría, pues entonces pueden deducir que su amor, si no es así, si no es liberador, es un amor enfermizo, patológico. Bueno, esto es, ¿por qué se lo digo? Para que ustedes se den cuenta que una vida que puede ser la suya, que puede ser la mía, puede estar dominada por fuerzas, por motivaciones inconscientes de las que no tengamos ni puñetera idea. Y que nosotros creamos una cosa y que en realidad es otra. ¿Qué es lo que le pasaba a esta mujer? Su vida era una especie de devoradora de ella misma y del otro, porque era dominada por fuerzas inconscientes. Es verdad, es verdad que esta mujer hacía una serie de cosas por ese hombre, pero también es verdad que la relación que había establecido durante muchos años debería haber sido, era de una forma, era muy patológica y debería haber sido de otra manera no es que yo les digo que tenía que haberle dado una patada a su marido haberle dicho, vete de aquí no si ella lo quería si quería estar con él estaba bien que le ayudara pero tenía que ser una acción liberadora no esclavizante bueno, pues analicen ustedes su vida que puede estar, puede ser muy parecida a la de esta mujer ojo, eh y ustedes creer que son la bomba, y creer que, son, que no va más, y estar muy equivocados, esto se lo puedo decir desde mi experiencia clínica, e incluso personal, porque yo he tenido también, que depurar mucho, a lo largo del tiempo, mi personalidad de motivaciones inconscientes, para tener una vida lúcida, no estar dominado ni devorado, por motivaciones inconscientes, por tanto, Analicen ustedes su vida. Utilicen el blog para, para, para ser mejores personas. ¿Qué sentido tiene este blog? Que yo me luzca aquí entre ustedes eh, y que ustedes, pues, hay que ver este señor. Parece que sabe algo. Pues no, no sé tanto como ustedes se crean. Sí, sé algo, pero no tanto. La verdad, no tanto. Esa es la verdad. Sí, le puedo ofrecer una serie de cosas porque tengo toda una experiencia de muchos años clínica y esto evidentemente me ha enriquecido me ha dado un montón de conocimiento y mi propia análisis personal que ha sido muy muy rotundo de muchos años y por tanto algo tengo que saber pero ignoro también montones y montones y montones de cosas bueno, pues nada más eh, gracias por su atención y nada, hasta el próximo vídeo, espero su colaboración y sus comentarios. Hasta pronto.